¿Qué pasa, peña? A ver, hace un tiempo, cuando estaba en la universidad, me leí un libro muy interesante y que os recomiendo mucho, titulado Bueno para comer y escrito por Marvin Harris. En él se habla de anécdotas sobre las dietas de los distintos grupos humanos, por qué los musulmanes no comen cerdo, por qué los americanos no comen caballo y por qué en ningún sitio de todo el globo se practica el canibalismo. Para Harris había dos condicionantes fundamentales, primero, es caro mantenerlo. O lo matas rápido o gastarás más en alimentarle de lo que te va a dar. Y segundo, que a diferencia de lo que ocurre con el resto de las manadas, cazarlo es dificilísimo, ya que el ser humano en grupo es más peligroso que de manera solitaria. ¿Que por qué os cuento esto? Porque la encuesta del último vídeo la ganó películas que traten sobre cacerías humanas. Y para hoy os traeré 10 títulos relacionados con este tema, pero enfocados de mil maneras distintas. No te lo pierdas porque de aquí sacarás varias pelis para ver cuando no sepas qué ponerte. Y cómo no, voy a tirar de antecedentes e iniciaré esta lista con la primera película que pensó en el tema de la cacería de humanos. Se trata de un clásico del cine en blanco y negro, rodada en 1932 y titulada El malvado Zaroff. Está interpretada por Leslie Banks, actor que, dicho sea de paso, fue herido durante la Primera Guerra Mundial, quedando paralizada la mitad izquierda de su cara. Este hecho fue aprovechado por los directores para destacar, mediante el encuadre y una iluminación adecuada, la simetría de su rostro y sus inquietantes ojos saltones. En definitiva, que esta película trata sobre un conde que tras huir de la revolución bolchevique se instaló en una isla donde se dedica a dar caza a los ingenuos náufragos que, por desgracia del destino, acabaron ahí. Personalmente os la recomiendo mucho, ya que conjuga de manera sublime aventura, thriller, acción, misterio y, como no, algo de romance, que para eso es Hollywood. Es de esas películas que te hace dejar de desconfiar en el cine en blanco y negro porque su ritmo es muy rápido y trepidante. Y no me gustaría pasar a otra película sin antes subrayaros que este film es la madre de muchos de los que vamos a ver a continuación y de otras cintas que vimos en la parte final del vídeo anterior y ahora sí me voy a detener en una mini sección que se me ha ocurrido y que titularé cacerías de indígenas sobre el hombre blanco podría empezar hablando de la más mítica y salvaje de todas se trata de un falso documental que simula ser un metraje encontrado donde aparecen escenas de canibalismo y que por su crudeza fue prohibida en algunos países y que en japón fue la película más taquillera durante todo el siglo XX. seguro que con estas pistas las has descubierto y si andas despistado es holocausto caníbal y que sepáis que no es la única cinta que trata el tema de hombre blanco siendo cazado por tribus por ejemplo en yuma seguiremos a un soldado confederado que no puede asumir la derrota contra los yankees y decide cambiar de lengua de nación y de costumbres así que se une a los indios sius lamentablemente el jefe de la tribu ha firmado un pacto con los unionistas y se inicia así una cacería por su cabellera de esta peli tengo un par de anécdotas el título original no es Yuma, sino Run the Arrows, y hace referencia a un acto de honor que concedían los indios Sius. Se trata de un ritual que consistía en dar una segunda oportunidad a los prisioneros. Os cuento. El mejor guerrero lanzaba una flecha. Después dejaban libre al reo hasta que cruzaba la imaginaria línea dibujada por esa flecha. Entonces la tregua terminaba y se iniciaba así la cacería sobre el preso. Venga, os voy a dejar una anécdota que os va a dejar helados. Esta película fue capaz de juntar a dos estrellas del celuloide tan dispares como Sara Montiel y Charles Bronson. A que no os lo imaginabais. Y os voy a mencionar otra película más de esta minisección que podríamos llamar A la caza del hombre blanco en taparrabos. A ver, repasemos. Ya hemos hablado de nativos norteamericanos en Yuma, de tribus indígenas del Amazonas en Holocausto Caníbal y ahora es momento de dar el paso a África. En La Presa Desnuda, rodada en el año 1996, nos cuenta la historia de un colonizador europeo que se dedica al negocio de las exportaciones en África. Vamos, que va de safari, se cepilla los elefantes y vende sus colmillos. En esta se encuentra con una tribu indígena que no comprende muy bien por qué hace eso, así que deciden darle caza para que experimente un poco de su propia medicina. Y aunque esta historia os suene a fantasía, está basada en hechos reales, y cuenta la historia de John Colter, que no fue perseguido por africanos, sino por indios norteamericanos allá por el año 1810. Otra curiosidad es que fue nominada a los Oscars al Mejor Guión en 1966, y eso que la película no suma ni 200 líneas de diálogo. Y bueno, salimos del tema de las cacerías tribales para meterle un poco de acción al vídeo. Seguro que os suena ver al gobernador de California corriendo por un escenario y siendo perseguido, que es como se titula la película, por un grupo de asesinos profesionales que quieren darle caza mientras que todo el mundo lo ve a través de un programa de televisión. Y si cambias estos presos por estudiantes, tienes una especie de precuela de Battle Royale, película de la que por cierto también hablamos en el anterior vídeo. Bueno, y ya que estamos con la acción, vamos a seguir con otro mítico como es Jean-Claude Van Damme, que en 1993 protagoniza Blanco Humano. Película que trata sobre un juego que consiste en sobrevivir durante un tiempo determinado de unos asesinos bastante perturbados. Si logras hacerlo recibirás 10.000 dólares. Y es que resulta que Van Damme debe 217 dólares a un sindicato de marineros. Y necesita esa pasta. Así que no le importa tener que arriesgar su vida para no tener que quedar mal con los marinos. Está dirigida por John Hu, al que le dedicamos un rato en un vídeo sobre el cine en Hong Kong. Os puedo resumir este largometraje en tres palabras. Hostias tiros y explosiones. Y bueno, rompamos este paréntesis de cine de acción para mencionaros algo más serio. Y toma nota que de todas de las que hablaré hoy, esta es mi favorita. Os hablo de Defensa, que está rodada en el año 1972 y que cuenta la historia de un grupo de amigos que van a pasar el fin de semana disfrutando de la naturaleza pero se encontrarán con algo que no es tan bonito, que es la naturaleza humana. Y es que serán perseguidos por un grupo de rednecks, que para quien no sepa qué significa esto, es la manera de llamar a los catetos en Texas. Y la verdad que es difícil que esta peli os vaya a dejar indiferentes, porque tendremos violaciones masculinas, un montón de violencia y muchísimas más perrerías que sufrirán estos protagonistas. Sé que me dejo unas cuantas películas en el tintero, como Un tío llamado Peste o Huida hacia el sol, pero esto se empieza a alargar y no quiero cerrar este chiringuito sin mencionaros una película española titulada El rey de la montaña, que pasó bastante desapercibida entre el público español y que cuenta la historia de un par de jóvenes que tienen que sobrevivir a un zumbado por las tierras de Burgos. Y ya está, peña, hasta aquí el vídeo de hoy. No te olvides de pasar por la sección de comunidad aquí en YouTube para elegir de qué va a ir el próximo vídeo. Y ya está, hasta la próxima, peña, y compártelo con tu gente, no te quedes estos vídeos para ti, no seas rata.